La mayoría de la agua la barba lleva eh, son, son gente que llevando donde no la escuela donde no posibilidad no posibilidad o, o construirlo allá se sí. de toda gente cuando se sí. apaga, se luego comité: 135 mil guaraníes 18 años 200 19 cuotas lo pagan. Este modelo me otorgó a mí y a muchos compañeros la posibilidad de tener una enmienda digna a bajo costo. Y lo más importante en este proyecto es la ayuda mutua. La ayuda mutua es se lleva... Eh, eh, está sentido púbrico, porque la ayuda mutua es se, se, se ya a, a un día. Los días hábiles trabaja el maestro de obras, ¿verdad? Y los domingos le toca a los, a los socios. Entonces, vender un amigo o un de ayudar. Pese a ver la... Porque dentro de ahí no un gemón. Es la meta. Y me asusté bastante porque pensé que no iba a poder estar en esta clase de sistema. Porque yo no sabía hacer nada. El cavar para el cimiento, el acarrear las tierras, las piedras, pasar la mezcla, todo se hace. Se estaba o oh, aprender a la... Oh, eh, trabajo de construcción. Me gustaba, yo busco un Y hoy soy ya albañil profesional. Enfrente, por ejemplo, mide 11 metros, ¿verdad? De enfrente, y 27 de fondo. Todos los terrenos son así. Ahí me he convencido, la niña organizaron eh, el presupuesto el de la zona y vivienda, es calcular ya: 70 millones de guaraníes. 70 millones 38 metros cuadrados. O construí empresas. Solo fue un y andé. Y andé ya fiscalizando. Deye ya, pues. ya, ya la material. para se va a votar. hay lleva. construir de 70 a 80 metros cuadrados de plata operar. Y se solamente 38 metros cuadrados. ni de ahí, material, vamos allá. Todos decidimos. La democracia directa porque todo se resuelve en plenaria, en una, una reunión, nada nada se, re, se resuelve ahí afuera o unos cuantos compañeros por ser presidente, secretario, lo que sea, autoridades de la cooperativa. Ellos no son los que deciden, la, es la cooperativa, son los socios. Porque si se trabaja en conjunto, si hay trabajo en conjunto, se consigue cualquier cosa. A todo, todo lo que no, no tiene vivienda, a todos los trabajadores que no tienen vivienda, lleva... Se sí. autaja, esta su escuela lleva todo tu organizado y el ecosistema. ¿De qué te sirve vivir en un barrio y no conocer a tu, a tu familia? A lo que están adentro. Acá se construyó no solamente vivienda, se construyó comunidad. Acá, si sí, una persona, por decirte un ejemplo, si va a llover, ellos dejan su ropa afuera y yo estoy. Yo le tengo que meter todas las ropas para que no se mojen. ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Apenas nos entregaron, se hizo el sorteo, nos entregaron las casas, las llaves y ya nos mudamos. El primer día que me mudé a mi casa no pude dormir de la emoción, no pude dormir. <risa>